Muchas sí. cosas interesantes en materia de economía y finanzas bueno. que, que compartir en el día de hoy sí. lunes. Interesante pero con pena. Hoy es ¿Eh? un, un lunes histórico. Sí. ¿Por qué se lo dice con no, pena? Un lunes negro. Un lunes negro es la palabra. Pero vamos a comenzar con algo que no tiene que ver con economía. Le vamos Monday. a pedir al, al máster eh, que nos ponga esa imagen que está ahí. Que eso es una imagen de la revista Time. Una portada donde aparecen las hermanas Mirabal. Sí. No todo el mundo sale en esa portada. Eso es así ¿Eh? eso pero Dígalo así. Así, diga así, no todo el mundo Sale en esa portada Ahí ahí solamente salen Los presidentes de los Estados Unidos bueno, Las grandes personalidades Y todo el que ha aportado algo o sea, en esta que sociedad. no todo es negativo? No, no, claro eh, eso fue una edición especial Que hizo la revista Time con motivo del Día de la Mujer Mediante esta edición Ellos eligieron Las 100 mujeres más destacadas Del siglo XX eligieron una portada por cada año. En el año 1960 se lo dedicaron a las hermanas Mirabal y eh, le dedicaron eh, un reconocimiento eh, por su lucha contra la dicta dictadura de Trujillo y, y los derechos civiles en sentido general. Eh, esas mujeres que nacieron aquí mismo, eh, a 20 kilómetros de aquí, y que parte de su vida incluso fue... Eh, fue pues, socialmente aquí en San Francisco de Macorís. Fíjense dónde están hoy. A 60 años de su muerte, son cada vez eh, más grandes, más conocidas, más universales. Es un, un homenaje para mí eh, de mucha dimensión el hecho de que esa revista, tan importante como bien dijo Sergio, una revista que dedica una portada al mes y se la dedica a personajes mundiales muy, muy exclusivos. Este tema yo quiero ligarlo inmediatamente con otro. Que no se cabildea. ¿sabes? Que no se cabildea. El director ponte amigo ahí, mío. Dice, ponte ahí que sea amigo mío. El director amigo mío. Sí. Pero, a 60 años de la muerte de las hermanas Mirabal, eh, aquí en el país se está viviendo una situación, yo diría que un poco parecida. Y es que las hermanas Mirabal fueron personas de clase media que al igual que Juan Pablo Duarte al igual que muchas personas más gracias a su posición económica eh, tuvieron acceso a informaciones, a lecturas, a libros. Ah, a no que te bachate el comentario, sí. eran los popis de esa época. Esa es la palabra que se está utilizando ah. hoy en día. Eran los popis, vamos a decirlo así. De esa pero es, esa. Lo digo por la con, con connotación con que la que la gente le da, ha dado. va una ser popis que no, no tiene nada que no hacer. Serio, porque con eso tú no lo vas a chatear, no, no no Porque el popi no es No no pero que pero que el, el otro término. No no que pero que aquí se han utilizado ese término para desconsiderar el movimiento y decir, sí. no, no, es una, una un regalo riquito que no encuentra nada que hacer. ¿No fue así? Eso es así. Ah. Entonces, así mismo pasó con las hermanas Mirabal, así mismo pasó con Juan Pablo Duarte, así pasó con mucha gente que en su momento fueron personas que se adelantaron a su época, en parte por su idiosincrasia, por sus méritos propios, pero también en parte porque tuvieron la oportunidad que otras personas quizá no tuvieron de tener acceso a, a viajes, a lecturas, a estudios, que no sea de esa época Que no sea de ese medio De la clase media alta hacia arriba Porque yo le pregunto a todos los movimientos De cambio político en el mundo Carlos Mal era pobre ¿Eh? ¿Yo era pobre? No, ninguno, ninguno Lo, lo, lo, lo, lo, lo que hicieron la política Han hecho la política americana Han sido pobres Bolívar Bolívar el <ríe> <burgués>. <ríe> o sea, George Washington sí, sabes, no, pero, en sentido general. Mira, claro. entonces lo que yo quiero decir es y mi mensaje va en el sentido de que a esos jóvenes que ahora se los quiere, le quieren echar la culpa hasta que no hubo elecciones, sí. eh, que se animen, que, que se empoderen, que sigan luchando, que ellos hacen falta, que llegó el momento de ellos poder expresarse, desarrollarse, que no, no permitan que lo pisoteen, que no permitan que los quieran callar. Así que de cualquier partido, porque no estoy hablando de, de, de, de militancia política ni mucho menos. Pero estoy cuando hablando, tú apoyas a los jóvenes ya tú no eres del PLD. Exacto. Sea, no, eso, es lo que, eso es lo que llega llega pues, pero no, no quiero pero no decir así. No, no quiero limitar no así, lo... al, hasta el mismo PLD que el partido menciono porque es el partido de gobierno le conviene que, es, que haya una, una renovación, una, una renovación que, y que esa gente joven porque estamos hablando de un partido lleno de viejos no no es un asunto partidario yo, yo me no, refiero yo creo, a la juventud claro, en, en sentido general lo amplio en el sentido que de, de, por lo menos, de todos los partidos, Que tengan partidos. por lo menos la capacidad de discernir y, y su pensamiento sea, sea diverso. No tiene que ser como Borrego, que lo lleven al matadero. Mismo. que llegó su momento y que luchen por él. Ya pasando...